Hola, mi nombre es José de Aremilleida. Hola, yo soy David de la entidad Astres Barcelona. Os vamos a presentar el proyecto No nos cortamos realizado en el marco de Aspacenet, con el apoyo de la Fundación Vodafone España. Cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología como yo. La finalidad del proyecto No nos cortamos ha sido poder realizar un cortometraje por cada entidad, con el objetivo que alumnado y usuarios participaran y fuesen los máximos protagonistas de todo el proceso de creación de un cortometraje. Estas son las diferentes fases por las que ha pasado el proyecto. Creación del guión y diálogos. Dijimos entre todos cinco, ¿verdad? Cinco. Vale. ¿Sí? ¿Seguéis lo matéis a línea? ¿Sin, sí. sin personajes? Sí, pero también puede haber secundarios personajes. Asignación de roles y distribución de responsabilidades implicando a toda la entidad. Si os gustaría ayudarnos. ¡A, a por... nosotros! ¿Sí? Los participantes escogieron su rol a desempeñar durante todo el proyecto, además de delegar tareas a compañeros y profesionales, como por ejemplo... Actores, claqueta, fotografía, responsables de banda sonora... Sí, está bien, me lo agradezco. Iluminación. Y fotocall y detalles para el festival. Casting y selección de actores. ¿Puedes decirnos por qué quieres interpretar este papel? Pero ahora... Porque te vas a pasar ¿Sí? como monitores. ¡Qué bien! Ensayos y grabación de escenas. Edición y renderización. Difusión y presentación. Hoy es el primer día que has venido a la tele. Sí. Que la pregunta del millón, ¿volverás? Ojalá. <risa> si tenemos que hacer algún corto otra vez, sí. No <risa> presentar. Por último, celebración del primer festival de cortometrajes. ¡No nos tocamos! La realización del proyecto ha impactado a nivel personal en los participantes de una manera relevante. Estas son algunas de sus valoraciones. Hola, mi nombre es... Genial. Es la que, que crear un, un Yo he disfrutado mucho creando el guion y los personajes, también me ha gustado poder grabar las escenas. Hemos trabajado mucho para hacer el corto, me consuela que los de Yaira también. A mí me ha gustado mucho la relación que ha surgido entre todos. Ya que nos lo hemos pasado muy bien y también las salidas a los distintos lugares donde hemos grabado. Nos lo hemos pasado muy bien, pero hemos sido muy justos de tiempo, estos días para nos han apretado las tuercas. A ver para poder actuar y editar el vídeo. Lo que más me ha gustado del corto ha sido la química entre actores y los guionistas. A mí me ha agradado interpretar el papel de la Eva. Trabajar, ¿Sí? el poder trabajar en el corto. Lo que me ha gustado del corto es trabajar en equipo. La verdad es que, que sí, que está genial eh, poder participar en ellos, que el los principales... Eh, o los elementos básicos o los protagonistas básicos de, de, de aquel proyecto no es sé, sensacional. Creo que ha sido una experiencia súper chula y que a ver si cada año se puede montar algo así porque los chicos lo disfrutan muchísimo y vale la pena. Sí, es una experiencia i... nueva porque, sí. claro, Ambeis siempre trabajas a nivel educativo, ya que es nivel 2 y. Bien, muy bien, sí, sí. Que, que ha sido una experiencia súper, súper chula. Con este, en su de la Yo me voy muy ir pasando, ¿eh? O sea, una de Tratadora. vamos a muy, ba... muy simpático pues, Lo que más me ha gustado ha sido poder hacer el intercambio con la gente eh. de Espacio de Badalona. Cuando vienen aquí a Barcelona, la cena fue... Fue bonita y nos lo pasamos bien. El resultado es muy gratificante porque hemos hecho entre todos cosas muy chulas. Creo que nunca habíamos hecho un intercambio así. Nos gustaría hacer más intercambios con la de y que se unan más entidades. También ha influido en el campo de la comunicación social, ya que se ha podido hacer difusión del proyecto no solo en el blog de Espacenet, sino también a nivel de redes sociales o televisiones locales el incremento en el número de interacciones no dirigidas entre iguales y la participación en contextos diversificados han sido los principales resultados del proyecto. Hemos valorado que estos son la consecuencia del planteamiento y ejecución del proyecto, en el cual, desde el primer momento, los factores y actores han sido alumnado y usuarios vinculados al cortometraje. El proyecto se gestó para que desde el punto cero las tareas necesarias, identificación de necesidades, resolución de problemas, toma de decisiones, comunicaciones a terceros, etc., fueran identificadas, realizadas y gestionadas por los protagonistas. Resultado de todo esto es la implicación de los participantes, es decir, el interés por la actividad, más aún a partir del primer intercambio realizado en Lleida. Su actitud y motivación han sido siempre el motor principal del proyecto. La principal dificultad que nos encontramos fue poder adaptar los dispositivos remotos adquiridos a la función de grabación de la videocámara, ya que uno de los objetivos era que pudiesen acceder y participar en todas las partes del proyecto. A pesar de todo, el acceso a la cámara fotográfica permitió poder captar escenas de todo el rodaje por parte de los participantes. Hola, mi nombre es Adrián el monitor de Aspace Barcelona, que ha llevado el proyecto No, nos cortamos con los compis del vídeo. Valoración del proyecto muy positiva por una parte, ¿no? la mezcla con los compis de Arem y Lleida, viajar hasta allí, pasar noche, cenar con ellos, conocerlos, luego que ellos vinieran aquí, estuvo muy bien. Eh, hicimos el, el pase final de los cortometrajes, donde vinieron los compis de Lleida, vinieron a Barcelona, nos fuimos a cenar también. Eh, hicimos una, bueno, un evento que estuvo muy bien, ¿no? tuvimos todo el centro de aspaz de Barcelona, unas 140 personas contando chicos, familias, trabajadores y los chicos, chicos de Lleida. Sí que es cierto que por otra parte el, el ritmo de trabajo ha sido un pelín alto ¿no? para ellos y para nosotros también, acostumbrados a otro, otro timing y quizá como propuestas si esto se, se vuelve a hacer en futuras ediciones. Año que viene o de aquí otro, quizás sí cambiar, cambiaríamos el tiempo, ¿no? el timing un poco del proyecto. Quizás dedicaríamos más tiempo a escribir un buen guión y a grabar y editar escenas y quizá el evento del festival lo haríamos ya de cara a un segundo año, ¿no? con más calma y tranquilidad. ¿No,